Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 280. ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Aquel que Dios creó ilimitado es libre. Puedo inventar una prisión para Él, mas solo en ilusiones no en la realidad. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su Padre. Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponerle límites al Hijo de Dios cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a él en libertad y amor? Hoy quiero rendir honor a tu hijo, pues solo así puedo encontrar el camino que me conduce hasta ti. Padre, no le impondré límite alguno al hijo que tú amas y que tú creaste ilimitado. El honor que le rindo a él, te lo rindo a ti y lo que es para ti, es también para mí. ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios?